No espere ninguna ayuda oficial. Hola a todos, soy Mark. Hoy estamos aquí con Metal Gear Solid de PlayStation 1. Luego un poco nostálgico, así que vamos a hacer un gameplay de este juego. Aviso que es posible que haya algunos errores en los vídeos. No sé solucionarlo, no encuentro solución, no entiendo qué pasa y no hablaré mucho del juego, ya que el juego está todo en español y creo que lo disfrutéis completamente al 100%. ¿De acuerdo? Así que intentaré hablar lo menos posible y nada, vamos para allá. Продолжение следует...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 Al escuchar este sonido pulse el botón Seleccionar, el receptor del code estimula directamente los huesecillos de su oreja. Solo usted podrá escucharlo. Bien, estoy listo para ir. ascensor que puede utilizar para ir al primer piso. Tendrá que esperar a que el ascensor baje. Será mejor que se esconda en algún sitio.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 ser visto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 Sí, estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. Pero antes quiero hablarte del sistema de radar sólido. El punto brillante en medio eres tú, Snake. Los puntos rojos son tus enemigos y el cono azul representa su campo de visión. Ten cuidado, Snake. Los soldados Genoma tienen un sentido muy desarrollado del oído y la visión debido a la terapia genética. Asegúrate de no dejarte de ver. Primero quiero que se infiltre en la instalación y busque al jefe DARPA. El jefe DARPA fue inyectado con las mismas nanomáquinas transmisoras GPS que tú. Debe aparecer en el radar como un punto verde. Pídale que le dé toda la información posible sobre los terroristas. Si está vivo, claro. Snake, a tu sistema de radar no le afecta el clima. Pero si te descubre un enemigo, no podrás utilizarlo. Sí, se bloquea fácilmente, lo siento.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 Snake. Recuerda lo que dijo de Gold. Los cementerios están llenos de hombres indispensables. Snake, estás solo y rodeado de tipos malos. Ándate con mucho cuidado y evita pelear siempre que puedas. Tienes razón. Vaya, tú sabes un montón de proverbios, ¿no es así? Bueno, mis padres son de Guangdong, en China, pero yo nací y crecí en América. Siempre me ha gustado leer literatura de ambas partes. Digamos que me mantienen en contacto. Si quieres ya te diré más proverbios. Me encantará escucharlos, pero para ser sincero, me gustaría saber algo más de ti. Bueno, ya pensaré en ello. Deja de ligar, Snake. Sí, ma.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 He vivido en Alaska más que usted, así que llámeme si quiere saber algo acerca de la flora o fauna. Mi frecuencia es 141.80. del primer piso ¿Y han limpiado el respiradero? Acaban de abrir las compuertas Van a empezar a fumigar contra las ratas ¿Respiradero en los bajos del primer piso? Cierra las compuertas en cuanto acaben de fumigar Y no pierdas de vista a la mujer de la celda No vayas a descuidarte ahora Disculpad las molestias, ha habido un pequeño error, no sé qué ha pasado. Eh, me ha escupido el escritorio. Me da tiempo a guardar y sigue un poquito más Así que Ajá. ya me cayó. Vamos a seguir. tardaremos mucho en el cortar el vídeo por eso ¿eh? hemos vuelto al principio me ha dejado al revés me he perdido en fin otra vez todo el camino snake soy mcdonald miller hace mucho que no le veía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 visto antes, lo salto, estamos de aquí de nuevo Use el ascensor para ir de un piso a otro Debería haber uno por aquí En algún lugar Encuéntrelo Estoy jugando con un gamepad con el joystick, no controlo mucho la dirección, cago en la puta. Radar ha localizado al jefe de ARPA, es el punto verde. Rápido, ve a rescatarlo. Bueno, pues hemos llegado a nuestro primer objetivo. Lo vamos a dejar aquí y continuaremos en el siguiente episodio. Si os ha gustado, ya sabéis, de si favoritos y os suscribís. Hasta la próxima.